En el que hoy vamos a hablar de organizaciones habitables. Te hemos convocado eh, como referente de género de Setem. Pues sabemos que Setem ya tiene un recorrido y todo un proceso ¿no? en, en este asunto de las organizaciones habitables y de el cuestionamiento que esto conlleva y nos gustaría que nos cuentes un poquito de, de cómo ha ido siendo esto para vosotras. En primer lugar, ¿cómo llega Setem a esto? ¿Cómo, ¿De dónde nace la inquietud de, de mirar hacia adentro y plantearse qué tipo de organización quiere ser? En Setem siempre hemos creído que, que nuestro discurso, ¿no? el discurso que hacíamos hacia afuera, tenía que ser coherente pues, con nuestras creencias y con nuestras prácticas. Y por eso siempre ha habido dentro de la organización como una tendencia o una apuesta por revisarnos y cuestionarnos ¿no? antes de lanzar ningún discurso hacia el exterior. Y entonces, en ese sentido, Setem es una organización que siempre ha estado dispuesta a mirar hacia adentro y, y cuestionarse. Tras varios procesos de, de cuestionamiento y, y de revisión, pues por ejemplo, los, los procesos de cambio organizacional por equidad de género, que hemos llevado a cabo desde, pues, desde 2010, 2011, es un ejemplo de ello, ¿no? Y en estos procesos, ¿de qué os estáis ayudando? ¿Con qué herramientas, instrumentos o, o itinerarios vais haciendo este recorrido? Los, los procesos de cambio organizacional re por equidad de género, la verdad es que hay, han facilitado mucho los planes que hemos tenido, ¿no? Que a través de, de convocatorias, de instituciones públicas hemos podido llevar a cabo porque hay convocatorias específicas eh, para financiar estos procesos de cambio organizacional y entonces eso nos ha permitido concretar todos estos procesos en, en planes. ¿no? Y desde 2013 a 2016 tuvimos el primer plan pro equidad de género de la organización y después desde 2019 hasta este año pasado hemos tenido el segundo plan pro equidad y tenerlo por escrito y tener como una hoja de ruta clara pues eh, ha facilitado mucho. Además, en, en esos planes hemos incluido pues acciones o herramientas ¿no? que nos han facilitado. Por ejemplo, en, dentro de esos planes pro equidad incluimos el desarrollo de un protocolo de prevención contra las violencias machistas que no es un protocolo al uso eh, porque, bueno, al final lo que hace es dotar a la organización, a las personas que forman parte de la organización, de habilidades y herramientas eh, para poner el cuidado del grupo en el centro de la organización, ¿no? Y al final estas herramientas pues, nos sirven para, para hacer ese cambio organizacional, ¿no? Para cuidar los espacios compartidos, por ejemplo. Y esto lo hacemos a través de, del cuidado del clima eh, de grupo, que nos permite generar un clima adecuado y otras formas de hacer, ¿no? También tenemos herramientas para llevar a cabo reuniones de una forma un poco distinta, ¿no? Son reuniones que, sin dejar de ser efectivas, también incluyen, o incorporan eh, cuestiones afectivas, ¿no? Lo emocional, etcétera. Y también tenemos herramientas para desarrollar una comunicación no violenta. Herramientas muy concretas que nos permiten hacer ese cambio esas, eh, a esas nuevas formas de hacer, las hemos incorporado. Y todo esto además, que a mí además me parece muy importante, es que lo acompañamos de, de formaciones dirigidas a, bueno, a las personas que formamos parte de la organización. Porque al final podemos tener herramientas pero no saber utilizarlas. Entonces hemos procurado acompañar todas esas, esas herramientas con formaciones, pues, sobre por ejemplo, sobre poder y rango o también sobre facilitación de grupos, ¿no? Y esto también pues, ha facilitado mucho esa transformación organizacional. Una idea que veo clara a partir de lo que cuentas es que no es una cosa que hayáis empezado de cero, ¿no? Hay planes que estaban hechos, hay herramientas que quizá vienen de otros y podéis rediseñar, hay material, hay experiencias, hay recorridos, incluso planes institucionales que se pueden, que se pueden tomar en cuenta para esto. Bueno, ya partíamos como de una, de, bueno, de, una, de muchas reflexiones ¿no? que habíamos tenido al interno de la organización y, y yo creo que eso es súper importante, además. Eh, primero revisarse, mirar eh, qué es lo que hay ya y, y, y poner en valor eso que tenemos para poder con, seguir construyendo, ¿no? Juntarnos con, con aliadas, con entidades, organizaciones aliadas que también tenían ese, ese tipo de inquietud, que ya tenían cierto recorrido, cierta experiencia, también nos ha nutrido un montón, porque al final te permite pues, intercambiar aprendizajes, dificultades, eh, también construir propuestas nuevas, no y eso a nosotras por lo menos nos, nos ha sido súper fundamental el, el, el poder compartir con, con otras. ¿sí? Y en un momento dado, eh, hablando previamente de esto, nombrabas que una parte de este asunto ha sido el pasar eh, a funcionar por procesos. ¿Nos puedes hablar un poco de esto, de, de cómo es ir por procesos y qué os está suponiendo? Eh, claro, que esto antes eso lo he mencionado, pero paralelamente a todo el cambio organizacional por equidad de género, llevamos a cabo otro proceso, ¿no? que se fueron como nutriendo uno al otro. Eh, y es ese cambio de funcionamiento, de estructura, a, a trabajar por procesos. Esto surgió pues, de una demanda del personal voluntario, sobre todo de STEM, porque… Quería participar más allá de en cuestiones operativas, también quería participar en todo lo relativo a, a bueno, las cuestiones más estratégicas de la organización, a la toma de decisiones, etc. Es decir, o sea, queríamos construir una organización más participativa, más equitativa, más horizontal. ¿no? Se decidió eh, hacer este cambio, funcionar por procesos, que al final lo que permite es que la organización sea más horizontal porque las personas van participan, participando en distintos procesos. Y luego se establecen unos, unos espacios de, de coordinación. La verdad es que fue una apuesta bastante arriesgada, o, bueno estuvo llena de incertidumbres porque sabíamos a dónde queríamos llegar, pero no teníamos muy claro cómo, cómo iba a ser el camino. no Pero creemos que fue un acierto porque el funcionamiento de la organización ahora sí que es eh, más participativo, la información fluye mucho mejor y que la gente... Se apropia más ¿no? de las cosas que hacemos dentro de la organización, eh, está más, más informada. Eh, eh, al tener más capacidad de, de participación y decisión, hace que se involucren más en todo lo que hacemos. Eh, sí que hemos tenido eh, alguna dificultad en esto. En los dos últimos años hemos visto como una reducción bastante importante de las personas que participan en, en SETEM, Bueno, como está pasando hoy, eh, creemos, en, en muchos otros colectivos y movimientos, ¿no? Y este tipo de estructura, esta estructura por procesos, eh, está más pensada para, para una organización en el que hay participando un número pues, bastante eh, importante de personas. Pero como ahora mismo somos menos, eh, lo que nos está pasando, bueno, nos ha estado pasando en los últimos tiempos, era que las mismas personas estábamos participando en los mismos procesos. Estamos modificando esos espacios de, de coordinación para que no sea pues, tener un montón de espacios en los que siempre estamos la misma gente y, y bueno, veremos cómo funciona eh, esta reducción de, de espacios de coordinación y no sabe, porque no sabemos si es una cosa circunstancial o es algo que, que ha venido para quedarse y entonces ya tendremos que replantearnos eh, esa estructura igual sin dejar de funcionar por, por procesos pero habrá que modificarla ya permanentemente. Ahora estamos un poco en un momento de... Pues de incertidumbre y de, de ver qué pasa. Cuando hicisteis ese primer cambio, ¿cuál era el objetivo principal, lo que más os interesaba conseguir a partir de ese cambio? Pues eh, era poder construir una, una organización más horizontal, participativa y, y equitativa, ¿no? Que todas las personas tuviesen como más acceso a la información y por tanto también tuviesen mayor capacidad de decisión, ¿no? de todo lo que se estaba llevando a cabo en la organización. Si no podía recaer, además, al ser una organización en la que hay un equipo técnico y también hay un personal voluntario, eh, podía ser que muchísimas decisiones eh, se estuviesen tomando pues entre las personas que estaban más en el día a día, que era el equipo técnico, que la organización que había antes era por, por comisiones o por comités, esas personas eran el equipo técnico, el que tenía el mayor peso... Y entonces la información no fluía tanto, la capacidad de decisión también pues, bueno, del personal voluntario sobre todo era menor, pero ahora en cambio al funcionar por, por procesos donde la, la información fluye mucho más porque las personas están en distintos procesos, no están en un solo comité y es como más estanco, ¿no? es algo como mucho más dinámico y, y eso en sí pues, facilita muchísimo la, la participación y la, y la toma de decisión entiendo que tanto este tipo de cambio como lo que estabais haciendo en torno a equidad de género os ha supuesto un replanteamiento del poder y del lugar de cada cual en la organización, ¿no? Sí, en cierto modo sí. Y además como hicimos en todas esas formaciones, pues hubo un cuestionamiento en ese, en ese sentido. Y es verdad que todo cuestionamiento pues, suele ser difícil porque cuando nos apelan y nos cuestionan, pues eh, algo se nos, se nos mueve dentro, ¿no? Pero yo creo que también es cierto que CETEM es una organización que siempre ha estado dispuesta y es un poco como su razón de ser, ¿no? el, el cuestionamiento continuo y el cuestionarse a sí misma. Y entonces esa predisposición que ya había por parte de la organización ha facilitado mucho el proceso. ¿no? Ese cuestionamiento y esa, esa apuesta por, por el cambio fue de toda la organización. Es decir, no fue un grupo pequeño que dijo, oye, esto hay que hacerlo y entonces como que él se involucró al resto, sino que fue una decisión tomada eh, por parte de, la, de toda la organización y entonces eh, al haber esa predisposición ya de cambio y de cuestionamiento, pues la verdad es que facilitó bastante las cosas y, y hizo que todo fuese como mucho más sencillo, mucho más fluido, si bien eso al final el cuestionamiento pues siempre nos remueve algo, pero la clave ha sido esa, esa predisposición y que fuese una decisión Tomada de, de, de forma participativa y en el que había un consenso dentro de la organización. Sí. Eh, te quiero pedir que nombres un poco algo que trajiste a propósito de la jornada del cambio, eh, por hacer saber también a otra gente que pueda estar interesada en esto. ¿no? Nombraste que vosotras tenéis una política laboral feminista. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? <risa> pues no la tenemos. Estamos intentando construir una. Dentro de ese eh, cambio organizacional por equidad de género, teníamos como algunas líneas o algunos caminos de acción que estaban dirigidos a, a cuidar al, a las personas que forman parte de ese tema. ¿no? Y una, dentro de, de esas líneas, una de las vertientes era pues, el acompañamiento, le llamamos acompañamiento a las personas contratadas. Es decir, esto se traduce en la política laboral, ¿no? y queríamos incorporar la perspectiva feminista en la política laboral que hay en Setem, que esa política también eh, tuviese en cuenta el cuidado de las personas trabajadoras. ¿no? Es un proceso que lleva muchísimos años de, pues, de reflexión, con distintos momentos en los que, por ejemplo, se revisó el pacto laboral que tenemos en Setem para poder incluir pues, medidas que favoreciesen eh, la conciliación personal, que reconociesen la diversidad de vidas también que saliesen un poco de esos esquemas ¿no? que hay eh, dentro de, la, de las políticas laborales más convencionales e incorporase como esas, esa mirada o esos planteamientos que, tiene, que se dan desde el feminismo, desde la economía feminista, etc. Más recientemente, en 2022, llevamos a cabo un proceso con entidades aliadas. Bueno, el proceso lo impulsamos desde SETEM con Rea Seustadi, Mucari y además nos acompañó Colectiva XXK para reflexionar entre bastantes entidades, creo que fuimos entre 10 y 15, no me acuerdo muy bien del número, sobre bueno qué era tener una política laboral feminista, porque tampoco lo tenemos muy claro, y luego para poder compartir también pues, herramientas, prácticas que, que distintas organizaciones tenemos para distintos momentos de esa política laboral, porque entendemos que la política laboral es un ciclo largo y complejo, no y cada cual puede tener algunas herramientas la idea era poder poner en común esas herramientas y también pues, construir algunas propuestas ¿no? de cómo eh, incorporar esa perspectiva feminista a la política laboral no tenemos una política laboral feminista y digamos que la estamos construyendo tenemos medidas estamos intentando incorporar esa mirada pero es un proceso que está abierto y además vamos a seguir trabajando este año también tenemos el horizonte pero pero cuando llegaremos ahí no no sabemos muy bien bueno, un proceso en construcción, ¿no? Exacto. Sí. debe dar mucha energía estar siendo protagonistas como entidad ¿no? de, de todo este recorrido. Sí, al final yo creo que también es otra de las otra de las cuestiones clave. ¿no? El, el hacer partícipe toda la organización de estas propuestas nuevas que se están generando, de que puedan también, pues al final también al ser una organización de voluntariado, mucha gente tiene desde sus otras militancias, desde sus incluso carreras profesionales, eh, bueno, vidas personales, un montón de propuestas que invitamos a que, a que traigan aquí, compartan, eh, contrastemos y entre todas pues decidamos o no incorporarlas. ¿no? Esa, esa capacidad de participación o esa facilitación para, para que la gente participe y tome decisiones es uno de los puntos clave para, para que esas transformaciones de las organizaciones, esos cambios fluyan y puedan llevarse a cabo. Me gustaría pedirte una última aportación para otra gente que después pueda estar escuchando lo que dices y se planteen en su propia organización esto, ¿no? ¿Qué, qué les dirías tú a las organizaciones que tienen inquietudes de cambio y están con todas las preguntas abiertas? Pues, bueno, yo le diría que sí es difícil, que son procesos largos, procesos que están en continua construcción, ya lo has dicho tú antes, eh, nosotros no hemos acabado, o sea, no tenemos ya todo hecho, ni mucho menos. Entonces, son procesos largos, llenos de incertidumbre, porque, ya decía antes, ¿no? nosotras igual sí que teníamos como el horizonte o, o la meta bastante clara, que es que queremos ser una organización feminista, que ponga el cuidado en el centro, pero no sabemos cómo es ese camino. Y entonces, pues, eh, Está lleno de, de no saber, de, de incertidumbres, pero bueno, lo que decía antes también, que yo creo que si se hace de forma participativa es más, más fácil que la gente se involucre y, y que, bueno, que la organización lleve a cabo esa, ese cambio organizacional porque las personas que forman parte eh, harán suyo el proceso, ¿no? se apropiarán de entonces eso es muy importante y otra cuestión clave que yo veo también es el, lo que decía antes, el poder juntarse con entidades aliadas que también pues estén en lo mismo, tengan o, o quieran empezar, tengan esas inquietudes ¿no? porque al final eh, intercambiar experiencias, aprendizajes recorridos con otras que tienen unas inquietudes similares pues es súper enriquecedor y, y, y al final también facilita el, el pensar en nuevas propuestas, ¿no? porque cuando se hace en colectivo también es como más sencillo. Es súper importante tener en cuenta lo que, lo que ya estamos haciendo y lo que ya tenemos para poder hacer esos cambios. ¿no? Que Muchas veces no partimos de cero y yo creo que hacer ese ejercicio de revisarnos, de mirar lo que tenemos y, y qué es lo que sí nos vale, poner eso en valor y poder empezar a dar pasos pues desde ahí, ¿no? desde eso que ya tenemos. Hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotras eh, todo esto en lo que ya estáis y, y que siga adelante en este proceso que no se sabe cómo va a ser, pero entendemos que está a favor del cambio y del cambio en el sentido de, del mundo más justo que estamos buscando. Sí, muchas gracias a vosotras por la invitación.